En esta fachada moderna vamos a orientar la casa hacia los espacios sociales. Es un proyecto ecléctico ya que tendremos una mezcla de la fachada moderna contemporánea con muchos materiales que se usan de forma tradicional en la zona. También es fundamental tomar en cuenta el diseño de la iluminación conjuntamente con el paisajismo del entorno.